Y te prometo que lo intentaré. Te amo tanto que lo lograré. Y si no llegase a realizarlos, te daré amor para olvidarlo. Te pido que me expliques qué es todo lo que has soñado. Todo eso que la vida no te ha dado Y haré lo imposible, porque no claudiques, porque no claudiques Que no claudiques en esos sueños tuyos Que no se realizaron hasta el momento, Que se han quedado ahí paralizados. Haré lo que sea, por hacer que sean tuyos. Y te prometo que lo intentaré, te amo tanto que lo lograré. Y si no llegase a realizarlo, te daré amor para olvidarlo y mis brazos fuertes y abiertos para ti serán un refugio para tu vida y te prometo te sentirás bien haremos que vivamos sin ninguna seriedad mi amor al menos es incondicional y se entrega el tuyo con esperanza Si no consigo tus sueños te daré Amor, respeto y mucha confianza Y te prometo que lo intentaré Te amo tanto que lo lograré Y si no llegas a realizarlos Te daré amor